Sobre el incendio que se produjo en el vertedero del municipio de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, Emanuel Almanzar, encargado del departamento legal del ayuntamiento, asegura que personas con malas intenciones fueron los responsables de este hecho. También se refirió a la compra de unos camiones que el ayuntamiento ejecutó. Sobre eh, el incendio que ha experimentado el vertedero municipal, tenemos las informaciones de dignas de que manos criminales malintencionadas que hemos calificado como un atentado de lesa humanidad porque es atentar contra la salud medioambiental y con toda una comunidad como la es la comunidad de Salcedo eh, se ha puesto de manifiesto que ciertamente eh, gente que tiene un, un interés malsano de dañar el, la nombradía de esta gestión que encabeza María Mercedes Ortiz, pues han estado perpetrando este, este crimen. ¿A qué sectores pertenecen? Este no, nosotros no podemos identificarlo, porque como tú comprenderás, eh, hay que respetar derechos, ¿verdad? Y, y uno no puede aventurarse hacer eh, imputaciones y señalamientos sin contar con el debido fundamento, para eso hay organismos del estado que están haciendo su trabajo y que en su momento oportuno eh, pues brindarán un informe final y de ser necesario y es la aspiración nuestra, identificados los responsables o el responsable estarán traducido a la acción de la justicia. En Cámara Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.